un poema cuento de Margarita Vilquide Roland. Motoristas contra el Bullying Érase una vez un niño llamado Mario Llevaba muy pocos días en España Su familia emigró por trabajo Estaba tan ansioso por empezar el cole Toda su familia estaba muy contenta lejos de imaginar que al poco tiempo vivirían un horrible tormento. Mario soñaba con destacar ante sus maestros y compañeros. Siempre fue un niño feliz, bondadoso, educado, inteligente y listo. Todos sentían orgullo ante su comportamiento, pero lamentablemente en su cole Existía un grupo de niños inconscientes y un tanto dementes. Maquinaban bromas constantemente, mil rencillas y pleitos diferentes. Mario solo contaba con Rebeca, su mejor amiga, quien le apoyaba sin medida. Ella, una mañana, varias preguntas y comentarios le lanzó. ¿Tus padres lo no saben? ¿Se lo decimos a la maestra? ¿Algo debemos hacer? Esto hay que frenarlo, no te preocupes. Ya se nos ocurrirá algo. Entonces Mario le explicó. No lo entiendo. Me hacen mil trastadas. Me siento indefenso, cohibido y burlado. Ya no lo soporto. No debería estar aquí, en este complicado país. Estos niños son retorcidos y malvados. No quiero que mis padres sufran. Ellos ya tienen bastante. Cambiaron sus vidas y proyectos por mí. No encuentro ninguna salida. No sé cómo hacerlo. Solo quiero que se acabe esto. Mis notas han bajado. Me siento solo. Sus pesadas bromas son mi infierno diario. Mis lágrimas no cesan y mis infinitas pesadillas lentamente me atormentan. En casa me agobian con preguntas que no tienen respuestas. He perdido el apetito y me siento fatal. No me gusta mi vida. Te cuento un secreto. ¡No quiero vivir más! Cierto día, al volver a casa, Mario escuchó unos fuertes ruidos de motor. Eran grandes motoristas, muy corpulentos, con sus modernas motos y vestidos de negro. Poco a poco le rodeaban encerrando su posición. Parecía una peli de acción. De repente, Arnold, uno de ellos, exclamó. Mario. ¿Eres tú? Nos han hablado de ti. Mis colegas y yo, hemos querido venir a verte. Rebeca tu amiguita, conoce a Sara, mi esposa. Y ella le habló de ti. Queremos que sepas, que no estás solo. Y nos tienes desde hoy, junto a ti. Mario, despavorido, no podía ni gesticular. Pero en pocos segundos, se sintió cómodo en aquel lugar. Arnold y sus amigos, le ofrecieron ayuda. Su misión era el poder acompañarle. Lo hacían en escuelas, institutos y facultades. Pues a niños como Mario, indefensos y vulnerables, debemos potenciarles sus valores y cualidades. Y de repente, Arnold replicó. Verás, somos una asociación de motoristas que luchamos sin parar. Queremos erradicar el acoso escolar son estrategias para poder empoderar a todos aquellos que sufriendo están por culpa de vándalos y gamberros que no saben estar desde ese día mario se enalteció se empoderó se transformó era lo que necesitaba escucha y comprensión ¿Quién lo diría nadie lo creería existen herramientas muy bien constituidas me siento libre, por fin todo terminó. Aquellos niños se asustaron y comprendieron mi razón. Ahora son distintos, hasta quieren jugar conmigo. Han comprendido que cometieron un error. Y Arnold y sus colegas muchos días me llevan y me recogen de la escuela. Es para mí un honor el tenerles como amigos, es lo mejor. ¡Moraleja! Aquellos acosadores y fantasmas no tuvieron más remedio que bajar sus armas. Además, aprendieron que todo en esta vida se paga. Y el que mal actúa, tarde o temprano conoce el karma. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y Margarita Virquíde y Benjamín Roland os, os lo, lo hemos recitado.